Hola. ¿Qué haces? Pues nada. De resaca. Ayer al final nos liamos y ya viste hasta las tantas. Ya. ¿Y tú qué? Tenían tu salsa. Un poco suelta, ¿no? Pues sí, porque para el caso que me estabas haciendo... Ya, ya te vi. Bueno, todos. Vamos, que te hiciste notar. Bueno, es lo que hay. Total, tú estabas ahí de colegueo, pues... Yo tendría que divertirme, ¿no? Con esa manera de bailar no me extraña que estuvieras rodeada de babosos. No son babosos, son mis amigos y me respetan. ¿Que te respetan? ¿Que tú te crees que yo soy gilipollas? ¿Con quién coño volviste a casa? Antonio, no empieces. ¿Que no empiece qué? A eso, a insultarme. Te insulto si me sale de los huevos. Ya está, ¿no? Ya están tus muertos, gilipollas. Ya me has marcado el día, como siempre. No, yo no quería que. Te, te jodes. Ahora te jodes y me aguantas. Perdona, Tony, de verdad. Que yo no quería que te enfadaras. Sí, yo solo quiero que hablemos. Eres una mierda. Eso es lo que eres. Como sigas por ahí, no vamos a llegar a ningún sitio es lo que tengo que hacer? Tranquilízate, ¿vale? ¡Que no me tranquilizo ni hostias! Tony, ¿de verdad? ¿No te pongas así? Que sí, que me pongo un poco tonta con dos copas... Pues lo hiciste. Y me dejaste en ridículo. Tony, lo siento. Perdóname. Que sí, que tienes razón que me suelte un poco. Pero por favor, vamos a hablar. ¡Qué zorra eres! ¡Y encima lo sabes, joder! Lo siento, Tony, de verdad. Lo siento mucho. Por favor. Tony, dime algo. Solo quiero saber si vas a cambiar. Te lo juro. Te juro que voy a cambiar, de verdad. No voy a ser tan zorra. No te voy a volver a poner en, en ridículo, pero por favor. Lo siento. Tony. Antonio, dime algo, por favor. Te quiero.